Aquí estamos, pues, ah, con el fuera de serie, con Giancarlo Solesi. No, nos vamos con la segunda Nada prueba. que decir, sí señor, nos metemos en otra final. Que también tenemos posibilidad, está ahí la pelea con Inés Marín. Escuchamos al ganador. Tenemos el ganador justamente de esta prueba, eh, finalista mundial, venías con el cartel de favorito, cumpliste, lograste este primer lugar. É, eu não entendi nada. Como você sente eh, para conseguir a vitória? Ah, Estou muito feliz. É, eu consegui baixar meu tempo. E essa prova fazia tempo que eu não nadava. E eu queria fazer perto do 23-20 e eu consegui fazer um pouco menos, graças a Deus. O recorde? Sim, fiquei muito feliz de ter baixado o recorde. E ainda mais uma competição legal assim aqui no Chile, muito forte. Lucas Martins, campeão desta prova. Muito gracias. Gracias. Valeu no solo campeón, sino que además está postulando a ser el rey de la natación, porque ayer ganó los 100 libres, hoy gana los 50 metros libres y nos vamos a meter en la final de los 100 metros estilo libre en la pista 1 Bárbara Muñoz de Colombia en la 2 está la chilena Inés Marín en la 3 la colombiana Antonia Sanint. en la 4 Camila Lins la gran favorita, 5 para Rafael Atrevisán. pista 6 para Julieta Lima, la argentina, que trío ahí pista 7 para Martina Valiente de Uruguay y en la 8 Ireira Tamayo de Panamá arrancó la final de los 100 metros estilo libre de las mujeres. Y vamos a ver, hasta, hasta cuánto puede, puede forzar el pase Inés para que no se le vayan mucho las horas de, de, de, de los carriles centrales para que ella pueda cerrar muy bien la carrera en los últimos 15 metros. Ubicándose en la primera posición Camila Lins de Brasil, seguida de cerca por su compatriota por Rafaela Trevisan, Ahí aparecen las dos brasileñas en punta. Trevisan tratando de alcanzar a Camila quinta, Lins. Quinta fue el pase de... Sí. de Inés. Y en la quinta posición la chilena. Y claro, empieza a cerrar la carrera. Y aquí se va a tener que comenzar a cerrar, como dices tú, y Brasileña, Y ¿no? mano a a mano. Y viene la chilena tratando de dar pelea. Me parece que todavía está en la quinta posición. A ver si gana Trevisan o Lins. Me parece medalla. que es... Para Trevisan, segunda Lins, me parece que Trevisan le ganó, sí, se lo quitó en la meta. Primer lugar para Rafael Andrés. para Chile. Y hay bronce para Chile. Llegó tercera María Inés, Inés Marín, perdón. Inés Marín finalizó tercera. Sí. Venía quinta, nos centramos primero 59 59-49 el tiempo de Inés Marín.